Continuando con el módulo de vectores espaciales, comencemos con el tema 1, vectores espaciales, donde los definiremos. Veremos la transformación de, de variables ABC a variables vectoriales, alfa, beta, y de variables vectoriales a variables ABC. Comencemos. Tradicionalmente en el análisis de los sistemas de potencia se han utilizado diversas transformaciones modales tales como componentes simétricas, clar y par, entre otras. El objetivo de estas transformaciones polifásicas es desacoplar las ligaciones que se presentan entre las distintas ecuaciones, específicamente en las matrices de inductancia, que describen el comportamiento del sistema de potencia simétricos, y adicionalmente permite analizar, Sistemas con simetría cíclica como son las máquinas de corriente alterna. En sistemas de potencia balanceados, conectados en estrella, con neutro aislado o en delta, que es común en las máquinas de corriente alterna, las componentes de secuencia cero pueden ser despreciadas debido a que no tienen un camino de circulación a tierra. Y en esta condición son cero. Las componentes de secuencia positiva y negativa tienen un comportamiento similar, en especial en, simétric, en, en sistemas simétricos, ya que una es la conjugada de la otra, es decir, una gira en sentido horario, mientras la otra gira en sentido antihorario. Durante las últimas décadas, la transformación de vectores espaciales ha sido utilizada ampliamente en el control dinámico de máquinas eléctricas de corriente alterna e inclusive hoy en día se usan para su modelación. Este estudio se ha extendido al modelar, a la modelación de inclusive convertidores de electrónica de potencia a fin de facilitar los esquemas de control. Entonces, ¿cómo se define la transformación de vectores espaciales? Primero tenemos que acotar que la, la transformación de vectores espaciales no es más que una transformación modal que me permite representar un sistema trifásico ABC en el plano complejo mediante dos ejes ortogonales como son el eje real y el eje imaginario, donde el eje real lo vamos a identificar con la letra alfa y el eje imaginario con la letra beta. Entonces la transformación de vectores espaciales es raíz de 2 tercios de 1. E a la J2 pi tercios y E a la J4 pi tercios que corresponden a la fila de secuencia positiva de la matriz de transformación de componente simétricas donde generalmente a los términos E a la J2 pi tercios se denomina A y E a la J4 pi tercios A cuadrado. Del producto de XA, XB y XC. Es decir, la transformación de vectores espaciales es raíz de 2 tercios de XA más XB rotado 120 grados más XC rotado 240 grados. De esa sumatoria obtenemos un número complejo donde la parte real corresponde a la componente en el eje alfa. Y la parte imaginaria a la componente en el eje beta o imaginario. Eso nos está dando, si las cantidades naturales dependen del tiempo, vamos a tener un vector espacial que depende en el tiempo, tanto su magnitud como su ángulo. Entonces, veamos un poquito la transformación. El coeficiente raíz de 2 tercios es necesario para mantener invarianza en potencia entre el sistema de coordenadas primitivas ABC y el de vectores espaciales alfa, beta. ¿Qué nos indica esto? Que si calculamos la potencia en el mundo de las coordenadas primitivas ABC, va a ser exactamente igual que calcular la potencia en el mundo vectorial alfa, beta. ¿De dónde vienen los coeficientes? El coeficiente de raíz de un tercio viene de la transformación de componentes simétricas hermitianas que se utiliza en el análisis de máquina. Y el término raíz de 2 viene de poder considerar tanto la secuencia positiva como la secuencia negativa en la misma transformación. Podemos transformar cantidades línea-neutro y cantidades línea-línea. En el caso que lo calculemos el vector espacial de la cantidad línea a línea, este va a ser raíz de 2 tercios de 1 a a cuadrado de x xbc y x Si vemos la transformación, vamos a obtener que la transformación en vectores espaciales línea a línea es raíz de 3 e a la j pi sextos del vector espacial línea neutro. Es decir... Los vectores espaciales son un caso más arriba que los fasores, o mejor dicho, el fasor es un caso particular del vector espacial. Por tanto, toda la aritmética que se cumple para régimen sinusoidal permanente, entre cantidades línea-neutro y línea-línea, se cumplen para los sistemas de vectores espaciales. Por eso es que la transformación del vector espacial línea a línea es raíz de 3 más 30 grados del vector línea neutro. ¿Cómo pasamos de las coordenadas de vector espacial a las coordenadas naturales? Simplemente vemos que la parte real del vector espacial es raíz de 2 tercios de BA menos 1 medio de BB más BC. Si realizamos las sustituciones respectivas, podemos darnos cuenta rápidamente en la ecuación 6 que la variable xA es raíz de 2 tercios de la parte real del vector espacial. Es decir, la parte real del vector espacial es la componente de la fase A escalada en raíz de 3 medios. Para calcular la componente BB, y en simplemente rotamos el vector espacial, en el caso de la componente de la fase B, en 240 grados. En el caso de la componente de la fase C, podemos o rotar el vector espacial en 120 grados, o calcularlo, como establece la ecuación 8, en función de la componente en la, en la fase A, y la componente en la fase B, porque el sistema no tiene neutro, y se cumple que xA más xB más xC es igual a cero. Con esto terminamos el tema 1 de vectores espaciales, hemos visto la definición de la transformada, y cómo realizar la transformación, tanto para cantidades línea-neutro, como línea-línea, y cómo antitransformar de vectores espaciales a cantidades trifásicas en las fases A, B, C. Gracias por su atención.